Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, está la cosa bastante interesante mm, pero sobre todo por la fortaleza de Bitcoin yo creo que es un poco donde está radicando ahora mismo la alegría de mucha gente bueno, decía yo Gananda, la temporada del fracaso es el mejor momento para plantar las semillas del éxito y sí, ¿por qué? porque oh, como no puedes caer más ¿Vale? O sea, cuando has fracasado realmente, cuando has, te has caído, es el momento de empezar a levantarte, de plantar esa semilla que te ayude a seguir adelante. Pero la única persona, igual que cuando haces trading, la única persona que está delante del monitor eres tú, la única persona que puede dar ese paso eres tú. Por mucho que alguien te lo diga, por mucho que alguien, mientras tú no veas y tengas claro que es tu momento y que debes de tomar esa decisión y dar ese paso adelante... ...nadie lo va a hacer por ti, o sea, esto es algo que no regalan ni que se reparte... ...cuando reparten cerebros en el colegio y si no estás, pues no estás, entonces no, no, no, te, va, no te va a llegar, ¿vale? Bueno, decía López Aranguren, buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas... ...y el consumismo es la fórmula actual del bien máximo, pero, ojo, la figura del consumidor satisfecho... ...es totalmente ilusoria, ¿Por qué? Pues nos dice que porque el consumidor nunca está satisfecho. Es insaciable y, por lo tanto, no feliz. Siempre quieres más, siempre quieres algo diferente, siempre quieres un teléfono mejor, siempre quieres un coche mejor, siempre quieres una casa mejor, siempre quieres porque eres consumista. Y esto es cierto. O sabemos entrar hemos entrado en un, una debacle, en un bucle dentro de la sociedad tremendo que es el que intentan um, parar ahora mismo la FED, ¿no? Con, lo, con todo lo que está intentando... Eh, hacer, bueno, bueno, está intentando parar eso, pero claro, es que ellos mismos son los que lo han creado, han creado el monstruo, y hay que decir, no, no, hay que decirle al monstruo que el camino no es ese, que el camino es este, entonces es complicado, es bastante complicado. Eh, el Banco Central Europeo, que ya sabemos cómo es, toma decisiones, bueno, pues cuando, cuando ya, ya ha pasado un poquito todo el vendaval, y claro, bueno... Eh, no va tan rápido y siempre buscando excusas, es, una, es tristísimo, es tremendo lo que se escucha eh, por parte de la... pero bueno qué vamos a, a decir de la lagarta eh, es lo que hay, bueno otra de las cosas que es importante es el tema del tiempo tiempo para tomar decisiones tiempo para eh, decidir, oye pues yo creo que el suelo está aquí o el suelo está allá eso no, no lo sabe nadie, ¿no? Pero si tienes una, una planificación, eh, el dejarla en el tiempo, o tienes algo que hacer, una actividad, o lo que sea, el ir dejándola en el tiempo, eh, al final lo que hace es que fracases, que no la lleves a cabo. No, Yo voy, por ejemplo, tengo pensado comprar Bitcoin en 20.000. Ostras, pero es que bajó a 17 y si, y si baja a 17 y, y puedo comprar más barato, O si baja a 15, y, pero bueno, pero ¿cuál era tu planificación? Rebobina, vete para atrás. ¿Y cuál es tu planificación? Evidentemente la planificación siempre tiene que ser adaptativa. Eh, y todo buen inversor siempre procura guardar un poquito de liquidez. Lo que digo, ¿no? Cien pavetes ahí en la, por si acaso. Nos da una oportunidad buena. Porque siempre creemos que quedará más tiempo. Pero siempre se acaba. Y eso es lo jodido, que siempre se acaba. Bien. Vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo están los mercados, que están bastante, bastante interesantes, dando oportunidades. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Ya estamos por aquí con el SP500. Y no suelo comentar los comentarios, pero Manuel Ruiz, Ruiz me dice ¿Ya te has puesto la chaqueta verde? Lo de la liquidez para los 14K en Bitcoin lo olvidamos, ¿no? Yo creo que os volvéis muy locos eh, enseguida en cuanto se dice vamos a subir hasta aquí. O, no, o normalmente yo creo que ni siquiera eh, veis los vídeos completos y tomáis unas conclusiones normalmente erróneas. ¿Cómo que lo de guardar liquidez? Yo cuando he dicho que no irá a 14.500... Bueno, a 14.000 nunca he dicho. He dicho a 15.000 más o menos. Pero bueno, no es 14 14K es un, un número bastante probable. Yo no he dicho en ningún momento que yo vaya, haya cambiado en ese aspecto ni lo más mínimo. ¿eh? Yo no sé si alguien eh, se ha vuelto loco o simplemente siempre he dicho que estamos dentro de un rebote y que en base a eso podríamos tomar decisiones. Y además por una cosa muy sencilla, vamos a ver una cosa muy, muy sencilla. Todo medio mundo diciendo es que hemos roto esta línea de tendencia y eso es la hostia. Yo he dicho, a ver, llevo varios días diciéndolo, ni esta subida es tan grande, ni esta caída es tan pequeña. Entonces, ni es tan grande tampoco, o sea, no, no hemos hecho un movimiento tampoco fantástico. Bueno, está bien, para quizás ir a 22.500, primero tendríamos que ir a de 22.500, después ir a 25, y después ya veríamos. Pero, pero, eh... Uh, pues es que, de verdad, la línea importante está aquí arriba. O sea, no nos queda. No nos queda. En el mejor de los casos, tal cual está la cosa, ¿vale? O tal cual Parece que puede en un momento dado despegar la cosa si tuviéramos, si tuviéramos un rally de fin de año. ¿Vale? Que eso no lo vamos a ver y vamos a ver ahora qué lo puede provocar. Como mucho, a mi modo de ver, ¿eh? Lo vuelvo a repetir, lo mismo que he repetido en infinidad de vídeos. Que haya gente que debe no verlos. Por eso luego comenta cosas que no... Eh, primero hay que llegar aquí, pasar esta resistencia. Después habría que llegar aquí. Y aquí tenemos... Una confluencia importantísima, tanto en tiempo como en la línea de tendencia, en la zona de 25. Pasar de ahí lo veo súper complicado, súper complicado. Pero el Bitcoin, ya sabemos que nos da sorpresas muchas veces y puede llegar a hacerlo. Ahora, una vez llegadas a esta resistencia, nos meteríamos un cataplón que yo creo que ni siquiera vamos a llegar a ello, ni siquiera vamos a llegar a ahí. Tremendo, tremendo. Hay que ver la realidad del mercado. Y vuelvo a repetir lo mismo, siempre tenemos que estar en la realidad del mercado. Y la realidad del mercado, donde nos manda, es más abajo. Otra cosa es que podamos tener un rebote. No es un cambio de tendencia. Para eso todavía tienen que pasar muchas más cosas. De verdad, eh, lo mirar a veces, eh, Porque yo creo que eso os va a la pinza. O a lo mejor es que no sabemos expresar lo que queremos decir cuando comentamos algo. Bien, dicho esto. Bitcoin... Eh, Vemos el diario, y bueno, pues hemos, nos ha rechazado una zona que fue un soporte aquí y un soporte aquí, ¿veis? Tenemos uno, dos y tres toques en esta misma zona, en la que nos ha rechazado, sin ni siquiera llegar a la zona que para mí es más importante, es toda esta que tengo marcada de hace un de tiempo, que era más importante, que ha sido resistencia, resistencia, soporte, resistencia, falsa salida. Bueno, hemos llegado ni siquiera a ella, pero pienso que sí podemos volver a ella, ¿vale? Debería ser, o sea, si hemos roto esta que nos ha costado tanto, la zona de los 19,500, para venir a 20,500, retroceder y no irnos a la zona de 21.500 esos mil dólares, vamos, mil dólares, mil dólares, mil dólares, mal vamos a ir. Es decir, si volvemos a otra vez a esta zona, como antigua resistencia, como soporte, la estructura no está rota. ¿Vale? Vamos a ver después qué narices quiere el mercado. Pero, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que realmente esto eh, se convierta en un rebote positivo? Una buena noticia. Nada más. De momento ya tenemos claro cuál es la política de la Fed y es lo que está descontando el mercado. Lo vemos en el SP500, ¿vale? Empezó a descontar ayer. Pa, pa, pa, pa. Empezó a descontar ayer, ¿vale? Y descontar no es ver los efectos económicos de todo lo que está pasando. Eso es completamente distinto. Eso no está descontando el mercado. O sea, es algo que creo que, que todo el mundo tiene que tener claro. ¿vale? Está descontado lo que puede hacer la FED o lo que la FED cree que puede hacer. Pero los efectos económicos de lo que la FED está haciendo en el mercado no están descontados. Y nunca los descuentan. Por eso... Volvemos otra vez. Vamos a ir a Semanal mejor. ¿vale? Nunca los, de, los descuentan y por eso podemos ver lo que pasó... Pa, pa, pa. ...aquí... ...vale... ...este opción... ...del 2008... ...es porque los mercados... ...no descuentan los efectos... ...es decir... Estaba, ...estaba cayendo el mercado... ...muy bonito... ...vale... ...esta caída que vimos aquí... ...veis... ...lo he dicho varias veces también... ...media de 200... ...rebota la media de 100... ...vuelve a perder la media de 200... ...hace pullback a ella... ...y nos vamos para abajo... ...esto... ...son los efectos... ...de todo esto... ...y ahora mismo... Creo que ya lo he dicho varias veces. Y cuidado, que esto que vemos aquí no tiene nada que ver con esto. Vamos a ponernos en logarítmico. ¿vale? Si lo ponemos en logarítmico, ahora vemos el efecto de verdad. vale Así es un poquito más, más digamos, realista. Realista, realista. ¿vale? Eh, nos falta todavía todo esto. La media de 200... Hemos caído, hemos retesteado 100, hemos caído a 200. el momento que la perdamos, nos vamos a meter en un ostión importantísimo. ¿vale? Importantísimo. Porque vuelvo a repetir, los efectos de lo que está pasando no están descontados ahí. Está descontado de un 0.75. Está descontado de, bueno, y más o menos, tampoco está descontado del todo. Están soltando, dejando uh, menos liquidez en el mercado. ¿Vale? Con el QE. Vale, ahora, ¿qué pasa aquí? Que las empresas ya están empezando a dar algún titubeo por ahí. Que después es posible que la FED cambie eh, su política y sea un poquito más, más dovish, como dice, ¿no? Más palomita, vale. Pero esto es como cuando tú vas en, en un tren y de repente tiene que frenar. Pero claro, desde que... Pegas el freno hasta que el tren está patinando por las vías y termina de frenar, hay un, un ostión importante. Y ese ostión, ¿vale? Con el rebote que tenemos después, eso es el punto que intentamos buscar todos. Ahora bien, ¿lo conseguiremos o no lo conseguiremos? No lo sé. Pero que está pasando algo muy similar a lo que pasó. El cuadro es muy parecido. Bueno, pues de momento hemos caído casi a la media de 200 aquí, hemos retesteado, hemos caído otra vez a la media de 200, hemos intentado volver a la lanza, no podemos, como la perdamos, es donde viene un buen cataplón. Y es donde creo, en mi humilde opinión, que aquí en Bitcoin podremos aprovechar, ¿vale?, para comprar más abajo. El que quiera, claro, el que no quiera, pues no. Pues esto es, al final son las decisiones que toma cada uno. Eh. Yo sigo exactamente igual, eh o sea exactamente igual, no ha cambiado ni un ápice. Entonces, me molesta a veces un tipo de comentario de ese tipo, porque creo que regalo muchas cosas para que alguien no se entere de nada. Y eso, sinceramente, me fastidia mucho, me fastidia mogollón. Eh, si lo haces por tontear, bueno, mamá dice que tonto es el que dice tonterías. Yo, como digo muchas, pues puedo ser tonto. Pero, en fin, no vamos a, a hablar porque, claro, muchas veces lo que escribimos en los comentarios no lo sabemos expresar correctamente. Dicho esto, mmm, seguimos igual, o sea, no, no cambia absolutamente nada. Ethereum, exactamente igual, no cambia, no ha llegado a la zona de resistencia, igual que en Bitcoin. No hemos llegado a la zona objetivo, estamos haciendo un retroceso. Están aguantando las criptos, sobre todo las principales, ¿no? incluso Alcoins, ganando, eh, ostras, muy bien con el bofetón que se ha llevado al mercado. Esto no quiere decir que no pueda venir posteriormente el cataplón. Muchas veces lo hemos visto. Eh, y a lo largo de los últimos años se han producido tortazos que ha llegado primero la bolsa y después las criptomonedas. ¿Por qué? Pues una cosa muy sencilla. La bolsa no tiene esos holders eh, tan aférrimos gracias a los holders que me han dado tanto, pues eso, eh, que van conservando un precio medio. Eso por un lado, y por otro lado, para los grandes, eh, las criptomonedas son, son nada, es decir, tened cuenta que las criptomonedas es que no, es, no, no son nada en el mercado, en realidad, ¿vale? por mucho que nosotros queramos pintarlas, de es un trocito de mercado muy chiquinín. Entonces, si una cartera normal, lógica y corriente, tiene un 2-3% en criptomonedas, es una parte tan pequeña que al final es la última que, que ejecutan también. Y aparte, de momento, en lo que son los grandes holders, esas ballenas, tampoco es que estén moviendo una barbaridad. De vez en cuando, Ay, se han movido 5.000, eh, se han retirado no sé cuánto de los exchanges. Ah, eso está muy bien. Bueno, si se retiran de los exchanges es porque no se quiere vender normalmente. Pero en estas circunstancias... se habla mucho del fondo del mercado, ¿no? Digo, yo todavía, todavía no he visto una capitulación, no he visto vender a cualquier precio, ¿vale? Cosa que en otras crisis, que yo no sé los que estáis ahí detrás, pero yo ya he vivido tres, importantes es que haya vivido directamente dos, eh, en los mercados me refiero, ¿vale? Hablo de, de, la, de la del 2000 y de la del 2007-2008, Y no he visto esas capitulaciones de vender al precio que haga que sea necesario, eh, ya estoy asqueado del mercado, ya estoy cansado, ya no quiero saber nada del mercado y me salgo completamente al precio que sea. Eso yo no lo he visto. Si alguno lo ha visto, oye. Y si alguno lo está viviendo ya, pues poco a poco conoce el mercado. Otra cosa es que el desgaste psicológico. Y lo he dicho mil veces, esto va a ser mucho más lento de lo que mucha gente se piensa. En fin... Eh, como no quiero desmotivar a nadie, pero es que es la realidad ¿vale? ya sé que yo procuro ser muy realista por otra parte, eh, sí que es cierto que estamos dentro de un rebote y bueno, pues si vamos a esa parte eh, importante, este, esta zona esta línea de tendencia eh, que si llegamos ahí pues oye, sería fantástico en Ethereum exactamente igual que la que tenemos eh, en Bitcoin pues joder, eh, guay eso es, eso es un muy buen objetivo para llegar si es que tenemos, vuelvo a repetir, un rally de fin de año. Que las cosas no están muy allá. Ahora bien, ¿qué hace falta para que de verdad esto se es impulse? Lo hemos dicho, una buena noticia. ¿Cuándo podemos tener una buena noticia? A lo mejor el día 10. A pesar de los pesares, a pesar de todo, el día 10 de noviembre que viene el IPC en Estados Unidos, ¿vale? Esa inflación, los datos de inflación, si son positivos, el mercado dirá, venga señores, vamos a darnos un eh, una fiestecita de navidad para poder terminar eh, con el pavo más caro del año pero bueno que aquí nos podemos comer algún marisquito vale o, bueno eso ya cada uno hay gente que comerá lechuga hay gente que comerá marisco y habrá gente que comerá un chuletón ¿vale? cada uno lo que le apetezca vale y lo que desee en fin eh, es un poco lo que, lo que yo creo vale en cuanto a lo que puede pasar en el mercado ¿Cuándo lo vamos a tener quizás un poquito más claro? Pues en el momento que, por ejemplo, en Ethereum, este canal que tenemos aquí, si nos hace un pullback y aguanta la zona, pues irá a la resistencia. En Bitcoin, tres cuartas de lo mismo, eh, dentro de este canal en el que estábamos. No sé si tengo por aquí otra que lo tenga un poquito más. Mejor. No, no, no. Y otra cosa que quería ver es esto. ¿Por qué quieres ver esto en semanal? ¿Qué no? Pues por lo que decíamos, ¿no? <ríe> si hemos roto el triángulo, ¿vale? Estamos por fuera. Si esta semana se nos fuera al carajo, eh, cosa que estaría muy bien, eh, sería una falsa ruptura de un triángulo, lo que pues luego vendría un, un, una brutalidad para abajo, pero también puede hacer un pullback en semanal en una o dos semanas y luego volver al alza. O sea que... Pff, hay tantas cosas que pueden pasar y tantas cosas que muchas veces eh, no contamos con ellas, pero damos por hecho. En principio se está apoyando en una zona que puede ser un soporte diario bueno, más o menos decente. Había una zona de resistencia vale, en el corto espacio de tiempo. Bueno, pues que estaba ahí que ¿vale? decía, oye, pues tío, que de aquí no te dejo pasar. Vuelta atrás, me apoyo en la zona buena. Intento volver arriba. Mañana es un día importante. ¿Por qué? Porque primero es viernes, final de semana. Vamos a ver cómo se lo toman los mercados después de lo que se ha tragado. Y que a lo mejor, a lo mejor, después de esto hoy, los mercados en general todos súper bajistas. Eh, tener en cuenta que esta semana fatídica, ¿vale? Es, eh, eh, para el SP500. Un 492 lleva un 5% prácticamente de caída, abrazando la vela semana anterior. Esto es bastante malo para el mercado. Entonces, si mañana en diario, vamos a ponernos en diario, vemos que tiene ganas de verdad de un pequeño rebote y aguantar la, la respiración ahí, decir, venga, vamos a apretar, pues a lo mejor, bueno, pues, pues podría haber algo, pero uff, esta zona de mínimos que nos puede hacer de soporte mañana, la zona de 3.675 más o menos, ¿vale?, ...vamos a dejarlo ahí... ...bueno, pues sí... ...y por la parte de abajo tenemos 3.650... o 25 puntitos... si cae y luego empieza a rebotar... ...no lo sé... ...pero de todas formas... ...de momento... ...buena pinta... ...no tiene... ...¿vale?... ...esta... ...yo creo que es una lectura que... que no hace falta que os lo diga yo... ...ya se ve... Eh, ...el total market... ...hoy no ha ido mal... ...¿vale?... ...¿qué quiere decir? ...que si el total market no ha ido mal... ...Bitcoin tampoco es que haya ido maravillosamente bien... ...pero tampoco ha ido mal... ...y la dominancia de Bitcoin... Ha caído, ¿vale? Ha caído bastante mal, pero bueno, ha habido altcoins que a lo largo del día han estado muy, muy potentes, pero en definitiva, ¿vale? Es que las altcoins no han ido mal, no han ido mal. Que la dominancia de Bitcoin está intentando encontrar un suelo en esta zona, previo a esta caída, yo creo que lo único que va a hacer va a ser eh, una zona de consolidación para seguir cayendo y venirse a la parte de abajo. Cosa que todavía puede favorecer a las altcoins. Y hay altcoins que, pues, ha habido cosas muy interesantes. Pues tenemos GTC por ahí, van 127%. No había visto yo antes, si había visto GTC. Fijaros cómo está. O sea, está disparada completamente. Eh, fijaros que está, pues, a precios de mayo. O <risa> cayendo de para en un día hacer PAM. Esto es lo que tiene la sal, que esto es lo que tiene este mercado. Ahora, ¿cuál es la que va a destacar? Eso no lo sabe nadie. ¿vale? Y esto, lo mismo, son rebotes. Aquí no hay cambios de tendencia. ¿vale? Son rebotes, no vayamos a equivocarnos. Que hay gente que se queda luego muy pillada ahí. GTC, 60%, brutal también. Igual, el mismo esquema, ¿vale? Si os fijáis, media de 100 y de 200 atravesada en la misma, en la misma vela. Y bueno, a partir de aquí seguramente respirará hasta la media de 200 y a ver qué hace después. Pero el, el, el esquema es muy similar, media de 100 y 200 atravesado, esta se nos ha ido un poquito más arriba, y la verdad es que espectacular, ¿vale? NKN, tres cuartas de lo mismo, media de 100 y 200 en la misma tirada, y para arriba, o sea, eh, Ocean, vale igual, 100 y 200 atravesándolo todo, todo. Esto, bueno, aquí ya lo teníamos más que... Más que listo ya en días anteriores. Eh, entonces, bueno, han sido movimientos muy buenos. lead bueno, aquí yo seguramente, eh, Alfa, eh, mañana, si no es hoy, mañana atravesaréis, si nos irá a esta zona de máximos en 0,1785. Eh, lead que lleva unos días muy buenos también. Fijaros, o sea, está tremendo. Entonces, bueno, muy bien. FTM, Phantom, media de 100... Pues bueno, si hace, si cumple como están cumpliendo los demás, bien sean de una tirada o demás. Pues ...irá por la media de 200... ...y todas estas zonas de máximos... ...que hizo aquí... vale, pues ...sean las que, la, la que lo paren, la 0,40... Eh, ...y bueno, pues así hay unas pocas... ...que han ido bastante, bastante bien... ...enhorabuena a los premiados... ...sobre todo a esa gente que está recuperando cositas... ...y que está intentando pues eso, ...soltar un poquito de... ...yo vuelvo a repetir... <risa> ...sigo con lo mismo... ...creo que estos movimientos... ...no están para emocionarse con las altcoins... ...están para si tengo alguna de ellas... Yo la soltaría, ¿vale? Yo la soltaría. Eh, creo que se podrán comprar más barato que ahora ponerse a entrar y ir detrás del precio de las altcoins. Ir detrás del precio es lo peor que puedes hacer, pero bueno, yo qué sé, cada uno va a hacer lo que quiera. Yo digo lo que yo hago. Las Matic, también por ahí, muy bien. Las Cita, a ver si Cita se bien viene esta zona del 1.62, es bastante posible. ¿Vale? pero quizás estos tres picos que tenemos aquí en 1.47 1.48 sean los que bueno no le dejen seguir más allá y ya con, pasando la media de 200, bueno, complicadillo pero bueno, eh, tiene zonas ahí bastante interesantes, entonces, bueno, hay un montón un montón, muy, muy, muy bien así que felicidades, espero que hayáis recuperado parte de lo perdido, aunque bueno, con este movimiento por muy bonito que parezca es, es nada es muy poco, porque claro Evidentemente, eh, si nos vamos a aquí a Band, ¿vale? Decir, vale, wow, Dios, un 123% en un día. Pero claro, es que de lo que lleva caído, realmente, ¿vale? 95%. Aquí llevaba la gente perdida un 90% prácticamente, en el máximo, en el punto que está ahora de beneficio. Y ha llevado la gente a perder un 95%. Es decir, que de aquí... Aquí lo que hay realmente es un 5% desde máximos. Y eso es lo que hay que ver. Esa es la realidad, la cruda realidad. Luego lo podemos pintar como queramos. No, es que yo tenía suerte y lo compré aquí abajo. Pues vale tus cojones. Pero no es la realidad de Van ¿Vale? Y máxime cuando vuelva a caer después. No va a ser su realidad. Aquí no hay ningún cambio de tendencia. ¿Vale? Línea de tendencia, toque, toque, toque, toque. Me estoy quedando justo ahí. Puedo tontear y luego la perderé. Seguro. En, en, en, vamos a verlo en un par de días. ¿Vale? Así que mucho cuidado, ¿vale? Porque es que ya no la sabemos lo que pasa en estos mercados. Con las altcoins. Bien, dicho esto, pues bueno, vamos a ver si Bitcoin eh, sigue reaccionando, sigue aguantando también como lo ha hecho, pues vamos, estamos a la Bitcoin ahora, vemos este posible doble suelo que yo creo que no es un doble suelo, tenía que haber salido ya al alza para confirmar aquí un doble suelo, eh, simplemente está intentando aguantar, pero no, no tiene, todavía falta, ¿veis cómo ha bajado aquí el volumen? Vale, entonces, desde que cayó aquí un buen volumen en esta subida, con lo cual vale, pues me la creo, pero a partir de ahí, bueno, pues el volumen ha bajado, no ha tenido, no ha tenido ni chicha ni limonada, ¿vale? Entonces, bueno, paciencia, es una cuestión de tener más paciencia, y eh, este doble suelo que tenemos aquí en Bitcoin podría ser, si vamos a una hora, ¿vale? lo que genere mañana el SP 500 hasta aquí, ¡pam! y luego intente rebotar el día de mañana, vuelvo a repetir, creo que es un día bastante importante y depende de cómo nos dejen, depende de cómo nos dejen de huérfanos uh, en viernes pues así puede ser el fin de semana así que bueno, paciencia y quizás sea mejor esperar y hacer ese gap trading uh, aunque los gaps en un mercado de este tipo, en el que en un momento dado podemos meter un latigazo hacia abajo importante uh, sea mucho jugártela en fin, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.